Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Desde nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con el fondo de la moción consecuencia de interpelación presentada por la senadora Castilla. Estamos de acuerdo con que hay que destinar mayores recursos a la investigación de enfermedades. Sin embargo. Eh, creemos que debería plantearse de un modo, de un modo algo, algo distinto. Somos conscientes de que esta moción es consecuencia de eh, una iniciativa social que ha recogido miles y miles de firmas, sin embargo creemos... Que, que estas iniciativas sociales requieren de una traducción institucional y no sencillamente traerlas tal cual. En nuestro grupo parlamentario, diría que prácticamente todos acumulamos eh, muchos años de experiencia y de militancia en asociaciones, en movimientos, en movimientos sociales y tenemos todo el respeto por este tipo de iniciativas, pero creemos que también tienen que articularse con otro tipo de demandas que también provienen del propio, del propio sector y de, y de nuestros investigadores e investigadoras. Y creo que una demanda que es recurrente entre, entre muchos de ellos es que la financiación de la investigación tiene que ser estable a, a, largo, a largo plazo y, por lo tanto, en nuestra opinión no debería depender de que un ciudadano ponga una X en una castilla, sino de que, esté, sino de que las partidas presupuestarias, tanto en los presupuestos generales del Estado como en los presupuestos de cada comunidad autónoma, estén, digamos, aumenten, aumenten su, su cuantía y sean, y sean más, más estables estamos a favor de presionar para conseguir una mayor financiación de la investigación estamos a favor de hacerlo de la mano de las iniciativas ciudadanas que, que se dan de la mano de, de nuestros investigadores e investigadoras y lo único es que tenemos que saber eh, complementarlas tenemos que saber articularlas para que sean para que sean eficaces muchas gracias muchas gracias senador Martín